La Coalición del Casco es esa plataforma que además va a soportar y va a fomentar que todas nuestras acciones eh, que, que hagamos eh, de forma articulada generen mucho más impacto a nivel local y a nivel eh, nacional. ¿no? Really um, Estoy Creo que esta, esta campaña es como muy oportuna, esta propuesta es como muy oportuna, porque este es el ejemplo, es como la punta de lanza de eh, lo que tenemos que hacer en cada uno de los temas de estos mínimos de tránsito, cómo, dónde, con qué normas, de qué manera. ¿no? Desde la coalición coordinar una acción multisectorial. Eh, para lograr cero muertes y lesiones graves de motociclistas en la vía. It's a really great start to the coalition that we've managed to get all of these people round the table. The the key challenge now will be turning the discussions round a table uh, into concrete action and and getting these coalition partners to work together. Y una cosa que yo quisiera destacar aquí es la mirada de progresividad eh, que tiene esta iniciativa. Creo que la preocupación por la población trabajadora. Es algo fundamental, es algo que le importa mucho a este gobierno y es, eh, digamos, un ángulo fundamental no solamente para la seguridad de las personas, sino también eh, porque necesitamos actividad económica y actividad económica que cuide, cuide a las personas que trabajan. Si hacemos una política pública saludable como esta, sí va a funcionar. Y hay que formar a... Quienes somos usuarios de la vía pública? Esa parte de la formación, a partir de que existe la ley, va a ser la gran tarea de todas y de todos. ¿Cómo nos hacemos conscientes de que somos parte de la convivencia cotidiana? Y muchos medios, creo que lo que necesitamos es difundir este mensaje. Concentrémonos por la velocidad con los motociclistas y cuenten con nosotros. Gracias poner este tema en la agenda, porque eso significa ponernos a salvar vidas como gobiernos locales, como gobiernos nacionales, como organizaciones de la sociedad civil y creo que lo más importante con las y los motociclistas que hoy son un elemento relevante en la política pública de movilidad de la ciudad. Bueno, la Coalición del Casco es una excelente iniciativa que en este segundo diseño de acciones por la seguridad vial en el mundo nos viene a dar herramientas, información, práctica técnica muy eficiente para que podamos seguir convenciendo pero sobre todo concientizando a todos los usuarios de las motocicletas de la importancia que tienen los cascos homologados. Formamos parte de ella porque estamos convencidos de que de esta forma vamos a seguir salvando muchas vidas.